Buenos días amigas, amigos, seguimos con la historia eh, tal como la escribimos los historiadores o como debemos escribirla. Hoy toca hablar del positivismo aplicado a la historia como tendencia historiográfica primigenia para nuestra disciplina. El origen del positivismo está en Francia y muy vinculado a, a la Ilustración y la influencia de la Revolución Francesa lo podemos personificar en Augusto eh, Conte, un filósofo, mm, seguidor de Saint-Simon, eh, el socialista utópico, eh, que, que aporta dos cosas. En primer lugar, eh, la ciencia como una actividad empírica, no, meta, no metafísica, aplicada a la historia y a lo que después se llamaron las las ciencias sociales. Insiste también en la necesidad de estudiar sobre todo a la sociedad. Eh, se, se le considera el precursor o el padre de la sociología de, y de las ciencias sociales en su conjunto. E insiste también en que la historia se rige por leyes generales y universales. Al pasar el, el, este positivismo inicial la, Ciencia positivista de, de Augusto Conte, de Francia. Alemania se produce un giro eh, conservador, también porque cambia el contexto histórico. Eh, Conte eh, está activo a principios del siglo XIX y, y Ranke en, en, en, en la mitad del, del siglo XIX. ¿Qué aporta Leopold Bunran, que primero saber su perfil político e ideológico, como hemos hecho en el caso de Conte. Era un hombre conservador, combatía las ideas liberales francesas junto con Savigny eh, eh, en la escuela eh, digamos, alemana de, de, del derecho y además eh, servía, digamos, de una manera consciente, sin ocultarlo, pues a, a, a, a la unidad alemana, es, eh, podemos considerarlo al servicio del Estado prusiano que logra esa unidad alemana eh, e imperial en el año 1871. Este positivismo de origen eh, alemán, eh, pues, eh, eh, se se difunde tanto nacional como internacionalmente por escrito pero también oralmente eso es algo que a la hora de hacer historiografía no se valora suficientemente o sea, el historiador positivista es el historiador clásico digámosle poco o hace poco historiografía ¿no? Entonces, eh, sus presupuestos tienen mucho que ver con lo que se habla, con lo que se dice dentro y fuera de los, de los despachos. Eso es una realidad, hay una historia oral, historiográfica eh, importante. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, eh, la, la frase digamos, más difundida eh, eh, de, de Bon es eso de que la historia conoce, es conocer el pasado tal como fue obviamente es un concepto absolutista próximo a la religión de la ciencia y además es imposible como el propio Paul Ranke y todos nosotros que somos historiadores de oficio eh, sabemos ni siquiera de, de la realidad presente, presente podemos conocer todo eh, eh, tal, tal como, como, como fue ¿no? entonces eh, en ese sentido eh, tenemos, eh, en fin, una primera difusión a partir de, de, de, de Alemania, eh, entre los historiadores que empezaban a, a profesionalizarse en el conjunto de Europa y después una plasmación que va a tener su importancia más con, más concreta y, y, y algo diferente en, en, en Francia eh, a través de seño y Langlois, que fueron, digamos, los, los objetivos de las críticas feroces recibidas por los fundadores de Anales. Ellos hicieron popular la frase, la historia se hace con documentos. Claro, siempre documentos escritos, naturalmente, en esa concepción decimonónica de la historia como disciplina. Eh, científica. Sobre esto no, no voy a insistir en este episodio porque lo hemos comentado más ampliamente en el episodio número 7. Número, eh, ¿no? Con todo hay que, si, si tenemos que hacer un balance, lo que, lo que más destaca es que eh, el positivismo del siglo XIX, más bien de la segunda mitad del siglo XIX, aplicado a la historia, supuso, hablando en el lenguaje cuniano, la primera revolución científica de nuestra disciplina. Y fue hegemónico en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, como, como ya sabemos. El positivismo eh, supuso eh, es el, el paradigma fundador de la historia como disciplina profesional. Y es como el primer amor. No se, no se olvida nunca. El uso crítico de las fuentes eh, ha sido asumido por los paradigmas historiográficos que vinieron después del positivismo y que, y que vendrán en el, en el futuro. De eso no cabe duda alguna. Hay que valorar más lo que supuso ese salto de la, de la historia de la ficción a la... A la, a la historia profesional, a la historia científica, si entendemos el, el contexto en el que tiene lugar en el siglo XIX, eh, eh, pues la, la hegemonía, digamos, eh, cultural y, y, y lo que tiene que ver con la historia era del romanticismo, de, de la novela histórica, hasta el punto de que los primeros eh, historiadores eh, eran Historiadores, al mismo tiempo que novelistas, seguían haciendo novela, ¿no? Y, y no siempre distinguiendo bien un género de escritura de, de otro. Bueno, en el caso gallego, que yo conozco o más, de los orígenes de la historiografía eh, positivista en Galicia, pues Benito Biceto, Manuel Murguía, eh, incluso Antonio López Ferreiro, escribían novela. El primero de ellos, insisto, sin distinguir mucho la ficción de, de la historia. Eh, eh, real ¿no? En el siglo XX eh, este positivismo decimonónico que fue eh, tan importante en la historia de nuestra disciplina sufre grandes críticas y esas críticas a día de hoy siguen vigentes eso es lo que muchos han olvidado incluso muchos de los que han protagonizado esas críticas en los años 60 y 70 del siglo pasado lo cual es tremendamente lamentable por el daño que a eso ha, ha, ha dado de mal ejemplo a las nuevas eh, generaciones ¿no? eh, los nuevos historiadores que critican, ya lo hemos comentado otras veces, pues, que es una historia que se reduce solo a las, a las grandes biografías a los acontecimientos, a la historia política institucional eh, a la historia eh, diplomática a una que hace una historia narrativa puramente descriptiva, historizante, decía Lucian Feb. Pero eh, lo que más daño eh, hizo el positivismo y su continuidad a, a, a través del, de, de, de, de, de las ideas y, y, del, y, y de la obra de los nuevos historiadores es que se constituyó un obstáculo para tres innovaciones muy importantes. De, de análisis del marxismo en el siglo pasado. Una es la historia total, que es, como sabemos fracasó. Otra es una historia que adopta un compromiso más explícito con la, con la sociedad. En tercer, lugar, en tercer lugar, una historia más pensada, la reflexión, la teoría. En esto último, además, podemos unir a análisis y al marxismo pues el neopositivismo, que fue el que difundió el método hipotético deductivo y aceptaba cierto margen de, de acción y de pensamiento y de interpretación y, y, y de trazar hipótesis y de hacer preguntas por parte del historiador en relación con su, con su objeto. ¿no? Bien, estas críticas decía que están vigentes pero también en el siglo XXI deben ser objetos a su vez, de, de, de, de la crítica. Digamos, de, eh, nosotros, de, de partidarios de un nuevo paradigma, más adaptado al siglo XXI, eh, es, eh, a, debemos practicar, y, y, y, y por lo menos desde historia de debate lo hacemos, la crítica de la crítica. Eh, en mi conferencia, por un nuevo concepto de la historia como ciencia, insistía mucho en lo siguiente. Es que no os habéis dado cuenta que en los conceptos de la historia como ciencia que barajamos, y lo hicimos en el episodio primero de esta serie, tanto por parte de Anales como por parte del marxismo, el concepto de ciencia es el mismo que tenía el positivismo. Cambian los protagonistas de la historia, los temas que se investigan, muchas cosas, la relación con la sociedad, pero no cambia la matriz disciplinar que impuso el, el positivismo eh, eh, adaptado en función de lo que se conocía como ciencia en el siglo eh, XIX y ese es el gran fallo de la renovación historiográfica del siglo XX y en parte causante de su, de su fracaso, de su fracaso eh, eh, eh, final eh, el concepto de arranque eh, implicaba que el historiador debía permanecer mudo y que eran las fuentes o los hechos los que hablan como si hablaran solo, ¿verdad? sin que le hiciéramos preguntas y sin que interviniéramos los eh, historia, historiadores y con el positivismo ranqueano se produjo un fenómeno que a la larga fue mortal para nuestra disciplina y es que se rompió la relación de, de la historia y también de no pocas ciencias sociales, ¿eh? inspiradas originalmente en el positivismo, con las ciencias físicas y naturales, so, que se desarrollaron enormemente a lo largo del siglo XX, y, y además crearon nuevos campos como la teoría, la teoría, de la ciencia y, y la historia de la ciencia a, a los que estamos haciendo siempre referencia y eso llevó, tuvo como consecuencia que el concepto de ciencia que seguimos manejando todavía hoy la mayoría de los historiadores es un concepto decimonónigo que no, que no tiene en cuenta para nada todos los avances de la ciencia desde el punto de vista teórico e historiográfico en el siglo XX desde Einstein la teoría cuántica y Eisenberg a la, al concepto de complejidad y, y, y todo lo que vino eh, después. Entonces seguimos en ese sentido siendo unos científicos muy primitivos, por eso a veces se ha llamado a esta estrechez de miras es decimonónica del concepto de, de la historia como ciencia eh, cientifismo eh, con toda la razón y no es porque la historia no sea una ciencia, es que la historia es más ciencia en la medida que actualiza, a, a, a, según los avances de, de, de las ciencias naturales, su concepto de eh, ciencia. Bien, en el siglo XXI, además de, del nuevo paradigma y la crítica de la crítica, eh, estamos viviendo con espanto el retorno del positivismo clásico, no del neopositivismo del positivismo clásico puramente rankeano yo lo denuncié en el año 1999 en mi conferencia eh, plenaria en el segundo congreso internacional de historia de debate eh, la conferencia se, se, titula, se, se, titula, se tituló eh, el retorno de la historia y, y recuerdo con cariño que un colega mmm, indio Harvans Muquilla, muy relacionado con, con la historiografía francesa me decía al final, después de la conferencia, Carlos es demasiado pesimista lo que dices para nada ya es extraño llamarme a mí pesimista. que sigo siendo un ilustrado, un neoilustrado pero un ilustrado optimista simplemente lo que ha pasado en estos últimos 20 años es que hemos ido a peor, o sea el retorno el positivismo clásico ha seguido creciendo en la medida de que hoy podemos decir ya que Anales y el marxismo eh, sus críticos han desaparecido como, como tendencias historiográficas analizadas y en la medida en que los que planteamos mirar hacia adelante no hacia el pasado de, de la historia de la nuestra epilina, disciplina y estamos en la idea de, de, de un nuevo paradigma eh, historiográfico pues tenemos una limitación de influencia que tiene que ver eh, con lo que ha sido el eurocentrismo de la historiografía en el siglo pasado, muy difícil de, de, de superar. ¿no? Todavía no se entiende que una iniciativa que surja en el ámbito hispano-latino, como es eh, el nuevo paradigma historiográfico según lo entendemos nosotros, eh, pues. Pues es el futuro y que las escuelas de la vieja Europa del siglo XX pues es el pasado pero no solo nos pasa a nosotros ¿eh? es que esto pasa también con Estados Unidos en Estados Unidos todas las no digo tanto tendencias sino las propuestas historiográficas de líneas de investigación que hemos hecho referencia en episodios anteriores también ha tenido una enorme dificultad y una para para, para para impregnar la, la, la, la nueva Europa. Eso, naturalmente, está cambiando, pero de momento, para mal. Para mal, porque los Estados-nación que, eh, que dieron cobijo a, e impulsaron el positivismo en el siglo XIX, eh, no solo siguen vigentes, es que están viviendo eh, en este momento de globalización neoliberal fracasado, una nueva edad de oro, lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? que, que, que gracias a los Estados eh, eh, estamos consiguiendo eh, hacer, hacer, hacer, hacer frente. ¿no? Pero en fin, eh, eh, muchos estamos trabajando y confiamos en que otra globalización es posible y, y que la historia, tanto la historia que vivimos como la historia que escribimos, entre realmente de lleno en, en el siglo XXI. Nada más por hoy. Recomendaciones de lectura pues, para el tema del positivismo historiográfico, las que propuse en el episodio anterior. Y para el episodio próximo, el que hará el número 11, eh, os proponemos hablar de la Escuela de Anales. Nada más, muchas gracias y feliz jornada.